Hola, soy José María Regalado y esto es Inmersión TIC Academy. En este vídeo os voy a explicar qué son las cookies. En esencia las cookies son pequeños archivos de datos que genera un servidor web, una página web y se almacenan en nuestros navegadores para eh, recibir información relativa a nuestros patrones eh, de conducta o almacenar pequeños eh, datos relativos a poder automatizar procesos como es el eh, abrir un usuario y contraseña en una página su propósito principal es identificar al usuario que está entrando a la web y poder crear un historial de su actividad en esa página eh, con fines ya digo de facilitar el trabajo eh, posterior como mantener una compra en una tienda online eh, como mantener un usuario abierto para que cuando volvamos a visitar la web eh, siga eh, abierto y no tengamos que volver a incorporar usuario y contraseña o como por ejemplo aquellas webs que te permiten personalizar el evento entorno de interacción. Esto es, en esencia, para lo que se crearon las cookies. Esto está muy bien, pero diréis, ¿por qué las cookies son tan negativas o se habla tan mal de ellas? si lo que intentan es facilitarnos la navegación por internet cuando se crearon el objetivo era almacenar estos pequeños datos en nuestro navegador y facilitarnos este trabajo ¿Qué pasa que con el paso del tiempo se empezaron a crear cookies que básicamente eran una, identifica... una identificación una etiqueta un id que nos identificaba según el navegador que estuviésemos utilizando pero pasaron a almacenar esa información relevante en los propios servidores web. Por tanto, si borras la información de tu navegador, ya no estás borrando toda la información que tiene disponible esa página web porque ha creado un perfil de usuario. Y diréis, ¿y esto para qué se utiliza? Actualmente el uso más extendido es la publicidad a medida. Y sí, sí, me diréis, qué sorpresa. Ya, pero ¿entendemos realmente cómo funciona esto? a día de hoy tenemos lo que se denominan las cookies de terceros y es aquí donde empieza lo importante estas cookies de terceros son pequeños fragmentos que encontramos en páginas web que visitamos que tienen espacios publicitarios que facilitan esta información para que se personalicen los anuncios por tanto a través de estos pequeños fragmentos se accede a nuestra ID con el historial de búsquedas con el historial de información que han recogido para nuestros perfiles y permiten personalizar los resultados si empezamos a pensar en empresas de la magnitud de google facebook o amazon con la cantidad de interacciones eh, que realizamos con sus herramientas tienen un perfil de usuario muy acertado con muchísima información incluso diría que nos conocen mejor que nosotros mismos lo que están haciendo estas empresas es vender espacios publicitarios con perfiles de usuarios segmentados muy definidos. Por ejemplo, una empresa puede pagar a Google o a Facebook que tiene una ID de usuario totalmente definida para que su publicidad solo se muestre como contenido dinámico en las páginas que visitamos con estos espacios publicitarios a aquellas personas que responden a unas características muy específicas. Es por ello que cada vez más la, publici la publicidad se ajusta más a nuestros intereses. ¿Pero esto es bueno o es malo? En esto eres tú quien tiene que decidir. No obstante, cuando tienes un bombardeo de estímulos que se ajustan a tus formas de pensar, a tus formas de ver, a tus intereses y a tus gustos, es difícil resistirse a estos estímulos de forma permanente. Por tanto, primero hay que conocer el funcionamiento de las herramientas y luego decidir a qué queremos exponernos y a qué no. La publicidad a medida no es necesariamente negativa. La cuestión es no entender cómo están adaptando la publicidad a mi persona. Y el riesgo es que solo me muestren contenidos que se ajusten a estos perfiles de ID que se han generado. Pero esto será eh, contenido de otro vídeo. Sí hay un riesgo que tiene que ver con las cookies y es su posible eh, robo. Estos fragmentos de datos incluyen usuarios de páginas web. Y si la página web no es segura en el sentido de tener un código de encriptación que la diferencia es que la página sea HTTP o HTTPS. El HTTPS lo que quiere decir es que el contenido, la información que navega hacia el servidor web, está encriptada y por tanto es mucho más segura. Si visitáis una web HTTP sin código de seguridad, eh, te está fijando un gato negro. Esto puede ser peligroso para personas supersticiosas. Vamos, Mali, fuera. Fuera, fuera, ya está. Como iba diciendo, si navegáis en una web HTTP, corréis el riesgo de que la información que se transmite hacia los servidores de la web no es segura y por tanto pueda haber más fácilmente un robo de esta información. Si queréis saber más sobre internet y cómo nos afecta en el día a día e ir desarrollando vuestras competencias digitales, Suscribiros al canal, pinchar en la campanita para recibir notificaciones, dejadme vuestras inquietudes en los comentarios. Si es tu caso que quieres profundizar y adquirir el conocimiento de una forma mucho más rápida y profunda, puedes acceder a mis cursos en Academy.inmersióntic.com. Pero ahora mismo para que sigas profundizando te dejo por aquí este vídeo y nos vemos en el siguiente.